Se le llama tracking al proceso de ajuste del espaciado entre palabras de un párrafo. Para modificarlo desde Scribus, voy a seleccionar este eh, cuadro de texto donde he copiado dos párrafos idénticos y voy a venir a ventana, voy a elegir propiedades, texto y me voy a detener en ajustes avanzados. Acá donde se ha traducido interletraje, en realidad debería decir interpalabra. Y estas dos ranuras son las que me permiten regular el tracking. Como consejo, conviene partir del 100% tanto en el mínimo como en el normal, el tracking normal que se aplica, y modificar el valor mínimo que se puede permitir en el texto voy a seleccionar uno de los párrafos para que después comparemos la diferencia entre los dos que como ya dije son idénticos al reducir acá el interpalabra llegó un momento en que el, el texto ocupó cuatro líneas en vez de cinco y además se corrigieron estos problemas de espacios grandes en el interior del párrafo